aragonés de trabajo social. Ya son ocho años los que lleva el Colegio de Profesional de Trabajo Social de Aragón, reconociendo la labor de estos profesionales que hacen su encomiable labor en muchos rincones de nuestra comunidad autónoma. Profesionales importantísimos que se dejan la piel para promover el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, el fortalecimiento y la liberación de las personas. Importantísima es también la labor de los que trabajan especialmente en el medio rural. Cuentan con menos medios, menos personal y con más problemas seguramente provocados en gran parte por enfermedades acuciantes de nuestra sociedad como son la despoblación y el envejecimiento. Por cada uno de estos profesionales, desde los que trabajan de forma vocacional en las grandes ciudades hasta los que lo hacen, hacen lo propio en los pequeños municipios como este, Estamos hoy aquí, esperamos que disfruten de esta velada con nosotros. Y bueno, y Caspe en esta ocasión va a ser la ciudad anfitriona de este evento. Me acaban de comentar que ninguna localidad de Aragón, que no haya sido capital de provincia, ha tenido el honor de, de acoger este evento y, bueno, pues toma el turno de que hable su alcaldesa, que es doña Pilar Mustieres. en claro, en Caspe, ¿por qué no en Caspe? Bueno, en primer lugar quiero agradecer al Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón por primero por elegir la ciudad de Caspe, la ciudad del compromiso para la celebración de este acto. Muchas gracias. Solo el lema que les define esta jornada, valor, reconocimiento y compromiso, dice mucho de su propósito y de los méritos de los profesionales y entidades que han visto reconocida su labor en esta edición. Ser un trabajador o trabajadora social tiene mucho que ver con la forma de ser y estar en el mundo. Se puede decir que la elección es cuestión de personalidad y, por lo tanto, es un trabajo con un gran conocimiento vocacional. Un componente vocacional que, desde alguna forma, cuando se elige un trabajo y se trabaja según su vocación, se crea un vínculo especial entre su vida laboral y emocional. Su desempeño puede aportar muchas satisfacciones, pero también puede ser fuente de frustración, ya que están expuestos a situaciones de gran dificultad. Por eso, me parece imprescindible dar su justo valor a esos profesionales, a esas instituciones y entidades, cuyo principal objetivo es mejorar la vida de las personas en cualquier situación de dificultad o vulnerabilidad. El trabajo social es una profesión cuyo objetivo final es el bienestar social. Desde la posición que ocupan tienen una visión real de las debilidades que alejan a la sociedad actual. Es importante tenerlos en cuenta para encontrar las claves que nos ayuden a mejorar las necesidades de nuestro sistema. Hoy hemos claros ejemplos, o vamos a tener claros ejemplos, de lo que se puede lograr con una labor comprometida y valiente. Los reconocimientos deben ser un estímulo para seguir trabajando, aunque el carácter de su trabajo no siempre sea fácil y su labor siempre sea muy necesaria. Ya no me voy a agarrar más porque tenemos que homogenear a todos los homogenear. Enhorabuena, gracias a todos por vuestro valor, por vuestro compromiso. Y muchas gracias de nuevo. Y a todos sus vecinos y vecinas por acoger este octavo acto institucional en nuestro colegio profesional, así como a las personas y medios que se han esforzado tanto para que hoy pueda desarrollarse. En segundo lugar, quiero dar la bienvenida y agradecer que hayan aceptado la invitación a nuestros colegios hermanos, vecinos eh, del trabajo social, de, en concreto de la Comunidad Valenciana y en concreto a sus presidentes. Y presidenta Silena Cruz de Valencia, López Olegio Alcante y ya me Aguas de Cristina. Y sus vocales de de gobierno. Bienvenidos y bienvenidos. Y también al Colegio de Trabajo Social de Cataluña que ha disculpado su asistencia, pero a que enviamos un fuerte abrazo en estos momentos tan complejos y tan difíciles. Igualmente a la presidenta de nuestro, colegio, de nuestro Consejo General de Trabajo Social, Emilia Marcin. Un saludo especial también a los representantes institucionales, políticos, académicos y asociativos. Del Gobierno de Aragón, secretario general técnico del Departamento de Ciudad y Derechos Sociales, José Antonio Jimena. Y doña Verónica Villagrasa, directora general de vivienda. De Justicia de Aragón, don Jair Hernández, departemente de Justicia. De la Comarca bajo Aragón-Caspe, Valles Aragón-Caspe. Don Joaquín Yo, presidente, y Don Florencio Vicente, consejero de Igualdad y Bienestar Social. Del excelentísimo Ayuntamiento de Cárcel, doña Pilar Mustiaya alcaldesa, y doña Isabel Clavería, concejala de Servicios Sociales. De la Universidad de Zaragoza, a los subsecretarios de la Facultad de Ciencias Sociales y Trabajo, don Antonio Guito, don Diego Bastón don Chayla Marcuello y doña Carmen Pérez. De la Comarca de Baja Aragón, su presidente, Luis Piraita y de la Comarca de Baja de su presidenta, doña Pelisa, Salvador. Del Grupo Socialista en las Cortes de Aragón, doña Pilar Zamora, diputada, de, eh, así como representantes de Roja de Caspe, Acerar y al equipo de Centro Comarcal y de Servicios Sociales. Miembros también de anteriores juntas de gobierno y a doña Carmen Figuez del Comité de Ontológico y de Ética del Colegio de Trabajo Social. Y a todas aquellas trabajadoras sociales y trabajadores sociales presentes y ausentes, pero que están aquí de corazón, voluntarios y voluntarias, amigos, familiares y personas premiadas que pronto escucharemos. Bienvenidas a este espacio de encuentro y celebración, aquí y ahora, aquí en Caspe, en esta ciudad histórica y en este marco emblemático que es el castillo y el salón del compromiso. No es casualidad. Cásper destaca en la historia de la corona de Aragón como estancia de liberación, acuerdo y concordia de los reinos de Aragón, de Valencia y de los condados de Cataluña en el 400. Y en nuestra historia más reciente, Cásper fue también la sede del Consejo de Aragón en la Segunda República y donde se presentó el primer anteproyecto de estatuto de autonomía. Hoy Cásper representa el trabajo, la organización social, el desarrollo del mundo rural y el dinamismo de la sociedad civil. Sus servicios sociales públicos han sido, en los últimos años, un ejemplo de calidad, calidez, innovación y trabajo en equipo, bajo la dirección de Alfredo Maradillo, vocal de nuestra actual Junta de Gobierno. Y sus municipios, administraciones, cooperativas, empresas, asociaciones y entidades sociales son un ejemplo de compromiso con la ciudadanía, la integración y la comunidad y en este ahora estamos en un momento muy complejo para la sociedad, las comunidades, las personas, con unos datos y un avance alarmante de la desigualdad social, una cronificación de la pobreza y el aumento de la sufrida por las familias, la infancia y las personas mayores, especialmente. Estamos en un momento que es una moneda de dos caras. En una vez en los discursos del miedo, del odio al diferente y al pobre, de culpabilización de los demás, de prejuicios de individualismo y egoísmo, de explotación laboral, de machismo, de incertidumbre y de sueño. en la otra cara crece, y creemos, en una narrativa de la vida basada en la escucha, el entendimiento, el consenso, el acuerdo y el avance con políticas sociales integrales, medidas y acciones que cohesionen la sociedad, que solo tendrá presente el futuro con igualdad, justicia social. Ecología, paz y cuidado del planeta, de las personas y de las comunidades. El trabajo social y las trabajadoras sociales y los trabajadores sociales. Siempre estaremos, estaremos al lado de los derechos humanos, y de sociales y de las personas. Hemos llevado hasta ahora, tras un año muy duro para el colegio, no lo voy a olvidar, no nos escuchamos en el que hemos gestionado una crisis que nos ha ocasionado y nos ocasiona mucho dolor. Quiero agradecer todo el apoyo institucional y social que hemos recibido y todo el respeto que hemos recibido. Y quiero también reconocer la madurez de nuestro colectivo profesional que ha sabido atender y entender la situación. Nosotros no juzgamos, no nos corresponde. Nosotros queremos, cuidamos, acompañamos, empoderamos y, en definitiva, amamos. Con ese dolor y mucho amor, esa Junta del Gobierno seguimos adelante recogiendo el legado de nuestros predecesores y avanzando en la defensa de nuestra profesión, la profesión más bonita del mundo, orgullosa de nuestra profesión y de nuestra estructura profesional. Parafraseando a Cardín, diré que la vida no se mide por el número de veces que tomamos un viento, sino por los extraordinarios momentos que nos repita. Queremos que hoy sea uno de esos momentos extraordinarios, especialmente para las personas premiadas, pero para todas. Que sea un momento para reconocernos y ponernos en valor. Gracias por vuestra presencia y participación en este acto. Encuentro y compromiso. Muchas gracias. De la sociedad y de las necesidades de todos los vecinos de este territorio que conforma el bajo aragón histórico. Vamos a escucharle. Un de histórico para consumir algo semejante al milagro que el profesor a la guerra, o el triunfo de la fuerza de la razón sobre la razón de la fuerza que decimos y dice todo el mundo. La palabra compromiso es muy comprometida y a la que matimos, los castellanos especialmente con los trabajadores sociales, como si estuviésemos unidos como un anillo de compromiso. El trabajo social tienen un compromiso con la justicia y la prevención social y nos los cuenta todos los que pueden hacer el compromiso de visibilizar la realidad social. Entiendo que el trabajo social se mueve muchas veces entre conflictos que hay que solucionar. Creo yo, verdad perdonad sí, sin poco, pero creo que el trabajo social se mueve siempre entre situaciones difíciles, incómodas o militares. Aparecido en el poema 67 de Nuno, que calificadamente ha cantado el pueblo de la ciudad de Castillo, creo que el corazón del trabajador social es capaz de pasar del frío al fuego y al mismo tiempo experto en implica los dos. Muy bien, se perciben otros de 607 años. Antes de hoy, un acontecimiento histórico marcó contra para comprometer solucionar conflictos, disolver situaciones delicadas y conseguir una coherencia social basada en la prevalencia de la partida. Eso fue el compromiso de la Castilla. Un ejemplo de voluntad de entendimiento. Creo que el compromiso es un regalo que nos ha hecho la historia a Caspi, a veces quizá escasamente lo aprovechamos. Para este digno y culto auditorio no es permiso tratar exactamente el proceso del Mediterráneo lo tiene que ser rey a muy igual que todo y es permiso pensar o cómo fue exactamente el proceso que de proceso del la, la fórmula mágica para recuperar el compromiso es 0,3,9,1 0,3,9,1 0,3,9,1 0,3,9,1 no tenía la correr, no había la red. Tres, había tres estados, la palabra de la ONU, tres principales. Había seis pretendientes anunciosos y hubo nueve compromisarios o electores que se reunieron en la red. Cero, tres, seis, nueve, y la palabra de la ONU, al final fue un rey, un rey Ya está. muere se arruinaban a disparar a un suceso. En el hecho de muerte le preguntan si debería su primera vez que más derechos tenga de la prueba y el hombre a la cabeza y dijo, oh, sí. Pero este, este o no traducirlo a la realidad de los estados con los significato de la tratada media, donde se discutía todo con eh, luchas y guerras y carotados pues este era el problema. Con el dato de con el monarca había seis posibles pretendientes al trono. Empiezan las luchas de los rambos en el reino de Aragón, en Valencia. Se provocan reuniones de los parlamentos en Tortosa, Calatayud y Mirador. Ya hay sangre por las calles, por las carreteras, pero al final, gracias al sentido común de los catalanes y al impulso consciente y vigoroso de los aragoneses, tras fijarnos en, en la concordia del Callejón, se reúnen los nueve compromisarios en casa, aquí, en estos árboles. Tres nueve compromisarios, tres por cada estado, y dan una solución al interno apoyada solo en el derecho y en su propia conciencia Fueron dos años de sesiones del los parlamentos, pero aquí, como decía aquí, en esta ciudad, tomada por un ejército por seguridad, se reunieron durante casi dos meses los compromisarios recibiendo embajadores que cada uno traía las propuestas de los pretendientes hasta que el 27 de junio de 1412, en esa última sesión en un plato ya que impuesto Vicente Ferrer, dijo algo así como yo creo que debe declararse sucesor al infante de Castilla de Fernando se votó, ganó la propuesta y se escribió con lo cual se solucionó el conflicto. Hay defensores y detractores de este fallo, sobre todo porque uno se vencedor y cinco perdedores. Ya saben, pasaron los derechos funcionarios. En la concordia se había acordado que el elegido debía obtener mayoría de votos y que hubiese votos de Aragón, Cataluña y Valencia. Fernando tuvo seis votos, mayoría, sobre el norte, Y había tres de Aragón, dos de Valencia y uno de Cataluña. Democracia pura en el siglo XV. Hubo voluntad de entendimiento. Quiero aclarar, en estos momentos de justo feminismo, que ya en 1412, con el compromiso, el derecho al uso, que se entonces mandaba en el reino, excluía la línea femenina en la sucesión. Eso no ha da dado lugar a que Fernando, que fue elegido, su derecho al trono, que venía por su madre doña Leonor, que es eh, pero eso no se consideró y surfó lo que es un derecho natural la no la igualdad de género y otro detalle del compromiso de Caspe arranca la creación de lo que hoy es la Diputación General de la Guardia. y otro detalle eh, del compromiso de Caspe empezó la modificación de España de Fernando con el proyecto directo del triunfo de Caspi de, de Antigua. Termino. O sea, que el compromiso de Caste es algo trascendente, por lo que fue y por lo que nos enseñó. Paciencia, realismo, coherencia, justicia y sobre todo voluntad de entendimiento. Valores escasos, pero que son los que a los trabajadores sociales, a todos nosotros. Muchas gracias.